para trabajar, para ir a pasear, para salir a dar una recorrida con los chicos. El sábado y domingo, por ejemplo, era, era muy común eh, padres o madres con sus chicos ir a pasear al Parque Urquiza, a la zona del Parque Urquiza, tomar tranvía para dar una vuelta, tomar un tranvía para venir al Parque Verdú, tomar un, un tranvía para dar una vuelta por el puerto. Eh, eso era muy normal. Y, primordialmente eran tres semanas lo, los horarios de trabajo. La, el refuerzo de la, del servicio los días, por ejemplo, el día de Ánima, el día de todos los muertos para el cementerio, se ponía más coche, eh, de acá del ministerio a las dos de la tarde cuando salía la gente del ministerio se ponía otro coche de refuerzo, o sea que el, el servicio que se le brindaba al pasajero era un servicio óptimo, un servicio muy bueno, muy bueno y en la comodidad del coche, y en la forma en que se viajaba, hoy no lo tenemos a eso.